Aquí sí. en el programa Porque los martes son de deportes Y cuando me dijiste que lo íbamos a tener Me súper emocionó Porque no da tantas entrevistas No, le, ¿eh? no es muy de vamos a preguntar al tema de las notas Gran eh, brazo de nuestra productora Chacarita Gimnasia de la Plata San Lorenzo Independiente Racing sí. Esto en Argentina sí, no me Leche me de favor. Italia San Etienne, en Francia ¡Aguanta! Montreal Impaño en, en Canadá Chicos Toma Nacho Piatti señores ¡Ah! Bravo, Bravo Nacho. Logró que te acuerde todo, todo, todo Hola Nacho Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, vos, bienvenido a Para Todo, bienvenido a Mendoza y gracias por esta entrevista. No, de nada. Eh, la verdad que, bueno, contento, no doy muchas notas, lo estaba escuchando, pero bueno, eh, hay una amiga ahí que, que, que, bueno, influyó bastante. Que también te, te obligó. Eso sí, te presión. Todos los invitados que vienen acá están obligados, están un poco Vamos. amenazados. Es la única manera que tenemos de conseguir a, a estrellas como vos. Escuchame, Ama nombró eh, los clubes en los que estuviste impresionante carrerón. Sí, sí, tal cual. Eh, anduve por todos lados antes de. Uno dice ahora impresionante, pero haber llegado hasta ahí o, o, o el camino que hice para llegar a Chacarita, que fue mi primer club, eh, fue bastante duro. Bastante duro porque anduve probándome por todos lados, nunca quedaba en ningún club hasta que ya tenía, ya había cumplido 18 años, y me dijeron había vuelto de un viaje de, de Niza, de Francia, donde mi amigo Franco eh, Franco Dolci se quedó a jugar ahí y yo me volví y me dijeron eh, ¿queré ir a probar esta chacarita? y bueno, era la última opción y bueno, y, y fui y bueno, fue ahí donde, donde empezó todo, pero bueno, es un sacrificio que, que bueno, que ahora obviamente mirándolo así es, es lindo, pero es es jodido también transitarlo. Seguramente, Nacho, y muy sacrificado. Y, y cuando repasábamos el tema de los clubes, también tenés esto de que has jugado en tres grandes de Argentina. No sé a cuántos le, les ha ocurrido esto, ¿no? Esto de San Lorenzo, de Independiente y de Racing. Sí, sí, tal cual. Tuve la posibilidad de, de jugar en, en, en tres de los cinco grandes que hay en Argentina. Así que contento por eso. Contento de haber, eh, de, de, de los clubes, haberme abierto la puerta y de poder haber hecho... Eh, demostrado un poco de, de mi juego ahí y la pasé, la pasé bien en, en, en, todo lo, en todos los clubes. ¿Y ahora uh -huh. qué haces, Nacho? ¿Qué es de tu vida? qué te dedicas Obviamente, seguramente bueno, siempre relacionado sí. algo a algo de fútbol, ¿no? No, no, mira ¿Nada que ver? Yo ya venía, ya venía bastante nada, cansado del tema fútbol ah, quería harto. hacer otra cosa eh, el tema de la pandemia también que uh -huh. nos eh, estuvimos ocho meses encerrados, bueno, todo el mundo estuvo y bueno, nada, ya ya venía Cansando un poco los entrenamientos Las concentraciones Terminé eh, muy bien ahí en, en Racing y, y bueno, nada, decidí Si bien tenías algunas otras propuestas Propuestas para, para seguir Pero decidí ponerle fin a esta carrera Que, que como vos decías, muy linda y, y bueno, hacer otra cosa uh -huh. eh, Uno eh, nunca sabe hasta cuándo va a vivir Ya hace 19 años que estoy en, eh, haciendo esto del fútbol, profesionalismo, así que ahora la idea era dedicarme a otra cosa, a ver, eh, tengo campo, así que ver si, si me tiro para ese lado, pero mientras tanto tratando de, de disfrutar, recién hace dos meses que me, que me retiré, tratando de disfrutar algunas cosas que, que, bueno, por ahí en el día a día antes no, no las tenía, como que es estar con, con mi familia, con mis hijos, eh, me traje a mis papás a vivir acá a, a Moreno, donde vivo yo, eh, estar el día a día con ellos, voy todos los días a verlo, eh, nada es algo que por... yo me fui de mi casa a los 14 años ah, muy chiquito. y si bien a mi papá y a mi mamá los veía, pero lo veía una vez por año o dos veces por año no. y ahora eh, tenerlo al lado, la verdad que eso lo valoro mucho y, y me hace me pone muy contento. Por ahora disfrutando esto y, y haciendo alguna actividad como tenis. ¿Ah? Otras actividades, pero bueno, nada por ahora relacionado con el fútbol, ¿viste? Claro, Porque es, que, no quiero... es que la carrera no, no, de te... futbolista es muy sacrificada, empezaste muy chiquitito, y, como decías, te alejaste de tus padres para ir tras el sueño, igualmente sos muy joven, tenés 37 años y podés hacer sí. lo que vos quieras. Y un poco la pandemia vino a esto, a demostrarnos que es el hoy lo único que tenemos, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir haciendo algo que ya consideramos como una etapa cumplida? Tal cual, tal cual, sí, sí, hay otras cosas, otras prioridades, Mi, mis hijos, tengo un hijo jugando en Central, que ya tiene año 18 tiene. años, que tiene 18, 18. Ah, fuiste ah, papá re bueno. joven, claro. Sí. Y ya sí, sí. siguió los pasos que, del, del padre. Sí, a él siempre le gustó siempre le gustó el fútbol, y bueno, nada, estuve, yo estuve seis años en Canadá, do, en, él en esos cuatro años estuvo en Central, donde no lo pude seguir, y bueno, es una decisión de venir acá a la Argentina en el 2020 fue, fue por eso también, de estar más cerca de él, acompañarlo, porque nada, él necesitaba que, que, que yo esté al lado y bueno ahora acompañándolo en este, en este desafío que tiene él de querer llegar, es muy difícil Sí. Eh, pero bueno, él por ahora está contento y está haciendo eso que le gusta, después más adelante veremos y bueno, ¿Y vos lo apoyaremos no te... esa decisión, digo, ¿cómo la tomaste de tu hijo? que siga sí, tus pasos, porque entendemos que también fue súper sacrificado para vos eh, la tomás con alegría, supongo, un poco de orgullo y también un poco de dolor de saber que es una, una carrera que, que, que le va a costar, digo, que tiene lo suyo Sí, yo lo, lo único que quiero y que se lo digo siempre es que, que sea que él sea feliz. Uh -huh. Él, yo siempre le dije, mira, a mí no me importa que vos seas jugador, yo quiero que vos estés contento. Vamos, queréis ir a trabajar, queréis ir a estudiar. Eh, es más, eh, ahora el año pasado le dije, Gabi, tiene que él terminó la, el secundario y le dije, mira, el año que viene tenés que empezar a, a estudiar. No, pero cómo, no, no sé. Vos vas a empezar a ¿Y jugar que estudia? y estudiar. ¿Qué estás estudiando? Así que, Ahora quería hacer marketing eh, y bueno, por los horarios que tenía y eso, y ahora se, se, se tiró para algo de inmobiliario, para el bien. sector inmobiliario, así una carrera más tranqui, pero bueno, le dije, tenés que hacer algo, así claro, que... Por no para. Que nada, no. él... ¿Cómo? No va a parar, digo. Pero bueno, no, es necesario también... Es importante, sí. es importante, viste, siempre eh, está bien que quiera jugar al fútbol, pero por ahí llega a los 20, 21 años y... Y no se le dan el fútbol y sí, pierde esos dos, uh -huh. dos años y medio que podría haber hecho una carrera. o Nunca es tarde de empezar tal para empezar. Cual. Pero bueno, mientras tanto lo puede hacer porque el entrenamiento son tres horas. Claro, tal cual. Nacho, yo de lo siguiente que va a pasar en el programa, lo digo habitualmente porque bueno, pasa muy seguido. Sí. Me despego completamente. Eh, Amadeo. Nacho, querido, acá tenemos una sección que se llama El programa es para todo y quédate con nosotros. Esto es para todo y pregunta con nosotros. Muy original, eh, muy, original ¿viste? muy creativo sí. todo, eh, usando el juego de palabras ¿Estás preparado? Un pequeño ping pong Es sección dentro de sección también veo Es bien. una mini sección bien. dentro de la sección del programa digamos. ¿Estamos preparados o no? Estamos preparados, tal se puede decir paso, viste sí. como... ¡Claro! <risa> <risa> ¿Eh? Exactamente, eh, la primera muy cortita eh, ¿Un hecho deportivo en tu vida que te, que te lleves, que te quedes? <risa> ¿Un hecho deportivo? Eh... Haber estado en San Lorenzo cuando conseguimos la, la Copa Libertadores. Uh -huh. ¿Un amigo del fútbol? Sí, eso... Viste, hay un montón de amigos. Franco eh, Dobbins, que Vamos a decir a Franco. Para, <risa> para quedar bien. Estás en sí, un yate... A Franco lo conozco de antes, antes. Estás en un yate y tenés que invitar a tres personas del fútbol, compañeros o no, para una, una reunión. ¿Quién Pero no quiénes, puede faltar? Para, depende de quién está en el yate. Eh... Bueno, sí, sí, es una. Es una, es claro una que agape. Es, es un ágape, Es una, agape, tanca, es una, de es, es es una juntada de amigos. Es una juntada de amigos. Ah, okay, Hay okay. un asado porque el yate tiene parrilla. Ya. Claro, sí, bueno. sí, sí, muy moderno. Entonces tenés que invitar a tres personajes al, al yate. <risa> al tres. Para dar una vuelta. Sí. Y. Es difícil, pero bueno, vamos, nos vamos a jugar. Está. Julio Buffarini. Uh -huh. eh, Torrico y. y y Mauro Ceto, ponele. Bien. Para por rico vivir... que nos dé una entrevista, esto entre paréntesis, ah, eh, entrevista. Inter... Por vamos favor, vamos a hacer el dejó, acá con sí, Nacho. Sí, eh, por favor te lo pido. Para vivir Francia, Italia o Canadá. Sí, Argentina no la jugamos al sí. truco. Bueno, Cara... somos todos un poco internacionales acá. <risa> Argentina, en serio, Argentina no está. Porque eh, yo... Lo ponemos, lo ponemos. Esto es como elige tu propia aventura. <risa> No, a mí me gusta me gusta Argentina, Canadá, viví varios años, pero son seis meses de, de menos 40 grados. No, no, no cuidate. Claro. Claro, y acá tenés 40 no. grados todo el verano. Eh, exactamente, <risa> claro, <risa> claro. Y como quien no quiere la cosa, se ha acabado el cuestionario. Muy bien. en Es todo lo que teníamos, Nacho, perdón. Nacho, no aplaudas. Está muy bien. No te sientas Mirá. obligado a aplaudir porque fue medio cortón, ¿no? Sí. Fue como la minuta, digamos, no, como sí, todas pero... sus secciones, como corta. Para mí fue perfecto. Claro, te, te das cuenta de lo que es una persona que, que te quiere ayudar. <risa> Escúchame, ¿cómo te llevas con los idiomas y tus hijos? Cómo bueno, se te cuando, cuando me vino a buscar eh, Montreal, que fue en el 2013, eh, yo ni sabía dónde era. Eh, no sabía si jugaban al fútbol o qué. Entonces, después en el 2014 me vinieron a buscar de nuevo y dije, bueno, vamos. Y la verdad que es una ciudad espectacular. Y dije, bueno, buenísimo, como no sabía inglés. Eh, yo había estado un año en Saint-Etienne y ahí eh, fui a la escuela y aprendí a hablar francés, pero habían pasado ocho años. Entonces dije, buenísimo. Cuando llegué a, a Montreal, Montreal es una colonia francesa, claro. así que te hablaba solo francés y bueno, seguí con el francés y, dura, y por cinco años no le di importancia al inglés. Yo era ¿Eh? el capitán del equipo, todo, pero no hablaba inglés. Y recién el, el último seis meses Dije, no, ten, ¿cómo puede ser? Yo vine acá a aprender inglés Si bien entendí un poco pero no hablaba claro. eh, Se me abrió un poco la cabeza De querer aprender el idioma Y bueno, al último te, terminé Hablando a lo indio Y, y entendiendo más <risa> de lo que hablaba Pero me dediqué al francés Y la verdad que a, ahora por ahí Me arrepiento de no haber eh, seguido un poco con el inglés, ¿no? No te arrepientas, y ahora que estás ahí en, el, en este Tengo lapsus de ahora. claro, de vacaciones hasta ver qué vas a hacer podés estudiar tranquilamente, ahora hay cursos a distancia de estudiar claro. en, en una patada Lo último del idioma, Nacho, viste que en el fútbol, dentro de la cancha hay algún exabrupto eh, se puteaba en francés, se puteaba putear? en español insultar, insultar, se insultaba. Se agraviaba insultar. ¿Se agraviaba en, en, en otro idioma? No, no, sí Ahí había... Distintos compañeros con distintas nacionalidad y cada uno eh, insultaba en el idioma. ¿verdad? Tu insulto eh, preferido en francés, Nacho. ¿Cuál En la era? cancha, en la cancha. Y ese mi amigo, mi amigo Franco, va a saber más que yo. <risa> <risa> eh, ah, puteador, insultador, perdón. No, porque él sabe bien el idioma. de o sea, francés a mejor que Pero no tenés uno pero... así de cabecera como para. ¿no? Incorporarlo, un cachito. <risa> y había uno que. ¡Putan! ¿Ah? Qué se, oh. significa. Se lo dijo. ¿Qué? No sí lo sé. Bueno, después te, hay que buscarlo. No, Mandame en WhatsApp y decime qué significa, pero me encantó. Cool. ¿Cómo ¿No es? Perdón. ¿Cómo es la? ¿Cómo es? Era algo así como. ¡Chutan! Y ahí voy tu hermano y toma no. tu familia. No, Nacho, gracias por la onda, gracias, sos así lo más. Con la mano y listo. Claro, ahí, chao. Ah. Y ya se sabe a dónde lo mandaste. Está muy bien. Eh, Nacho, copado total, gracias por tu tiempo. Saludos a toda tu familia que las vemos por allá atrás en las imágenes. Eh, y Está vos. mi mamá, mi papá y mi nene en la maca. Sí, si lo veo, también. lo columpiando loco como loco. Espectacular, qué hermoso, ¿eh? Poder disfrutar ahora de, de la familia. Más que merecido después del Carreirón. Gracias por tu tiempo, Nacho. Gracias a ustedes y los felicito por el programa. Muchas gracias. Te pido gracias, mil disculpas por Nacho. Amadeo. Chao. Chao, chao.